Pienso en ti, no sé si tú piensas en mí. Tienes si yo no quiero calma, tráeme la tormenta. Uno de tus besos a mí me desorienta. Sabe que ando en nota, hoy no pago renta. Me queda al helado viéndote comer helado. Yo, yo te vi dije, mami, qué placer conocerte. Eso ha pasado tiempo, fue un placer conocerte. Ahora necesito de tus besos para curarme. Ando por la calle enferma, pero hay baile. Yo te vi y dije, mami, qué placer conocerte. Eso ha pasado tiempo y fue un placer conocerte. Te sientes descuidada, solo dime para cuidarte. Yo no quiero calma. Yo no quiero calma, madre me la tormenta uno de. Tus besos a mí me desorienta Sabe que ando en nota, hoy no pago renta Me queda al helado y no te comer helado Esa era la clave pa' pegarme donde ti Tu beso y helado y no bajo el barrio Esa tipa te baila como si fuese leyenda La música que suena no le representa A veces se la vive y se escapa la tormenta Sabes que me tienes y yo te tengo a ti. Aunque haces como que no se me precedes a mí. Yo me muero por tus besos, tú los regalas por ahí. Yo siempre ando de pario, vacilando es por ahí. Sale el criqui por el día, sale crico por la night. Sin ti estoy desacatado, hoy de nota todo el day. Contigo desacatado, estoy de nota todo el day. Y cuando ando en la mía, estoy andando por ahí. Yo quiero ser feliz, te digo la verdad. Pues en verdad solo me llena de tu felicidad. de reggaetón? Yo debo del ron, loco, pásame mi blunt, Yo veo que ya no queda Dame tú la pa ponerme happy Y eso que me quieres cuando yo me voy Y eso que te quiero cuando tú te vas ¿Cómo es que me enreda? Yo ya no lo sé ¿Cómo es que me loco solo viéndote? Seguir insistiendo aunque no es para quedarme Fumando con el crico, loca, ya no quiero verte Es que bien se sentía vacilar contigo si putas hay muchas pero no cariño Sé que te ha gustado lo de estar con Crico Tú sí me has gustado pero somos distintos les indiferente lo que piensen de mi nombre El bebé el diferente yo dudo que lo soportes Puede que se le escape mi nombre en el amanecer El contigo yo derrumba Que bien se sentía vacilar contigo Si putas hay muchas pero no cariño A mí me ha gustado lo de estar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 Dime si, sí. yo creo que sí A veces no me lo demuestras A mí a veces también me cuesta sentir. no sé si Tú piensas en mí Dime si, sí. yo creo que sí Espero tu tormenta Yo no quiero calma, ya conoces al crico Yo Te no quiero calma, tráeme la tormenta Uno de tus besos A mí me desorienta